Kendall Jenner y Bad Bunny son, probablemente, la pareja más buscada del momento. No es de extrañar que así sea, ya que la modelo y el rapero se han convertido en el dúo más cool que el amor nos ha regalado en los últimos meses. Aunque en un principio mantenían su relación en secreto, tras la Met Gala, la modelo Kendall Jenner y Bad Bunny ya no se esconden. ¿Su última aparición pública? Un partido de baloncesto de los Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers que tuvo lugar en Los Ángeles. Lo que más sorprende de esta última aparición ya no es que ambos se mostrasen distantes ante las cámaras, sino que la pareja coordinó su estilo, demostrando que ambos son expertos en cuestión de moda. Como dijo en una ocasión Bárbara Arena, es difícil que los atuendos de una pareja combinen sin que resulten levemente, o muy, ridículos. Sin embargo, Kendall Jenner y Bad Bunny lo han logrado con nota. El look coordinado de Kendall Jenner y Bad Bunny en su última cita en pareja. Una vez más Kendall Jenner y Bad Bunny se robaron la atención de todos, pues en esta ocasión, la pareja asistió a un partido de baloncesto y se les vio muy acaramelados. Bad Bunny y su novia Kendall Jenner fueron vistos juntos sentados en la primera fila del partido de los Lakers en Los Ángeles, donde fueron captados por varios fans. Cabe mencionar que no es la primera vez que la pareja se deja ver, pues en anteriores ocasiones los famosos han sido captados en distintas citas como andar en caballo, hasta pasar un día en la playa, entre muchas otras. Ahora, la pareja decidió que era buen momento para dejarse ver en público en uno de los partidos más importantes en la fase final de la asociación en su temporada 2022-2023. a 2023. La parejita se sorprendió cuando sus miles de fans comenzaron a dar a conocer que estaban juntos, además, en estas imágenes se ve a la pareja más enamorada y feliz que nunca.